trabajar bordes con selecciones en Photoshop este funciona como un relojito Ya hemos avanzado el fondo y la capa de texto Vamos a cargar la selección de la capa de texto presionando control click o comando clic en una Mac Y luego vamos a crear una nueva capa En la barra de herramientas en el color de fondo vamos a poner un color rojo Vamos a dar clic en ok Y luego voy a regar el degradado que viene a ser el primero que está aquí Presionando enter para aceptar los cambios lo voy a regar de arriba hacia abajo, en una siguiente capa voy a contraer esta selección para dar un efecto muy bonito, así que me voy a selección, modificar, contraer, la vamos a contraer unos 5 píxeles que está muy bien, en este momento voy a seleccionar el marco elíptico y con la tecla de Alt u Option en una Mac, clic y arrastrar, voy a restar selección, les recuerdo que si presionamos la barra espaciadora puedo mover la selección donde yo quiera, Así que lo voy a dejar más o menos por ahí. Voy a soltar el mouse, voy a soltar el teclado. Ahora voy a regar un degradado de blanco a transparente, así que voy a cerciorarme que aquí con un clic regresa los colores por defecto o con un clic invierta el color blanco que sea de frente o color frontal. Vamos a elegir otra vez el degradado, vamos a elegir el segundo que está aquí, damos Enter para aceptar los cambios y ahora lo vamos a regar de arriba hacia abajo. Ya no vamos a necesitar esta selección, así que me voy a ir acá arriba a deseleccionarla. Sin embargo, voy a cargar de nuevo la selección de la capa de texto. Y ahora voy a crear una nueva capa. En esta nueva capa, vamos a repetir los mismos pasos de hace un ratito. Es decir, seleccionar, modificar, contraer. Los mismos valores, damos clic en OK. Otra vez, seleccionar, modificar y borde. El borde puede ser unos 5 unos 10 píxeles Nosotros vamos a dejar en 5 damos clic en ok si nos fijamos muy bien ahora ya tenemos un borde dentro de nuestro texto en este momento voy a seleccionar la herramienta del pincel les recuerdo que si el pincel no está presente en la parte derecha lo tenemos arriba en ventana pinceles el pincel que vamos a elegir es de 30 píxeles de diámetro lo veo muy pequeño lo vamos a agrandar más o menos son unos 200 píxeles enter voy a ocultar la selección control h comando h y voy a dar un trazo muy suave en la parte inferior para generar este tipo de efectos. Simplemente nos ha salido genial.